Levante un muro para esconder la mierda y se derrumba Hice una presa para no llorarte y se derrama Hago como que no me importa, yo iba a ser mi tumba Me aparto para no manchar de sangre tus ventanas Se van los meses como caen las costas de la herida El tiempo no me cura, las miserias me apuñala No sé ni cuál es el siguiente paso, madre mía Me marco el pecho y las manos y se rompe la calma Todo el día fuera porque dentro se me cae la casa Le dije adiós a la estabilidad y la he hecho en falta Se está deshielando el glaciar, me está arrastrando el agua Entro agachado y salgo haciendo. Ese <tose> difícil, santa. Si me arrepiento de tres cuartos de todo lo que hago. Pero repito, errores, mis tripas en el lavabo. Quería aclarar la circunstancia y me metió tres clavos. Quería limpiar la mancha y he acabado intoxicado. Que me estoy enganchado, estoy agarrado con fuerza. Sé que si suelto las manos ahora guille vuelta. El autoestima en numeritos rojos, echa cuentas. Hace un favor y vete, vaya a ser que te arrepientas. Me vale verga y tú ya sabes dónde está la puerta. Y yo ya sé que esta rutina me está abriendo brechas Cierro los ojos y le piso a fondo a la mierda Levanté un muro para esconderme y lo ha tragado la tierra